Hola, muy buenos días, tardes o noches. Hoy estamos en un canal donde vamos a jugar Bad Time Trio. Bueno, suscríbete si no estás y activa la campanita para más videos de estos tipos. Y bueno, vamos con el video. Ya empezó, ya empezó la roca, ya vamos a morir todos. Porque son 3 contra 1, qué mal. Primer intento, a ver cómo me sale en primer intento. Ahí viene Chara y Swap Sans. A ver, vamos. Swap Sans, dije. A ver. Si me callas porque estoy concentrado, eh. No, no me vas a dar con eso. Ese ataque chafa no va a dar nunca. Ahí los dedos me duelen ya, ya me duelen los dedos No, no, no, no, no, no Ya tengo mucho entrenamiento con lo de Blaster No, ya, ¿pa' qué la...? ¿Pa' qué hablo? Ya la cagué eh, Me quedo quieto Esto no te llevan, estos te resbalan No No, no En ese momento... Él sintió el verdadero terror. No, no. Bueno, a la segunda es la vencida, ¿no? Vamos. Segundo intento. Ya viene lo feo. Esta vez no me va a matar con ese, con los blasters. Me bajó la mayoría de la vida a los blasters. No, no, no, no Se me hace más lo difícil los cuchillos naranjas Que los azules No No me va a dar no me va a hacer con ese ataque chafa No, ataque chafa No un ataque chafa que hace con un blaster te mata Ay, 63 de vida con 63 de vida posiblemente me lo pase. ¿No puedo curarme o algo? Ojalá que hubiera un, un botón de cura. Aunque sería mucha desventaja para ellos. Hay que hacer una pelea justa, sin trampas, sin debut. No. Ay no, cuchillitos, no, cuchillitos, no, no, no, estas cosas me van a hacer mucho daño si me da aunque sea una Una y literalmente estoy frito Hablas en medio Ah, lo predecí Ah, ya se acabó Eh, esa cosa me mató de a uno Ay, no puede ser. Al menos ya llegué más lejos que antes. Es lo que importa. Último intento y si no lo paso me pongo concentrado. No No va a ser con esos 49 de vida Una cifra aceptable No, excelente pero aceptable cuchillito, cuchillito no juegues con cuchillos, nunca es bueno, siempre terminas cortándote no uno de vida bueno, es hora de callarme Ya. Vamos con el siguiente batán trío Después de 8 muertes seguidas Bueno Ya estamos aquí de nuevo Y acabo de ganarles a este batán trío Porque se quedó bugueado Ahora vamos con este Así ya que Vamos a ver si puedo No sé por qué Me acabo de hacer daño con un hueso azul Está haciendo mucho daño. Y es que no, no he practicado este porque creí que era muy fácil. Bueno, parece que me acabo de decepcionar yo mismo. Otra vez. Listo. La mejor intro del mundo. Vamos, dame con todo, Papyrus. Sin mal pensar. Bueno. Llámese este patrón. No me hizo nada. No, Chara se unió a la partida de nuevo. Ay, no. Bien cosa Listo. Este ya, ya tengo práctica por lo de Last Breed, siempre lo recuerdo. No. Lluvia de fuego, hoy qué original. Tal vez no es de Toriel, ¿eh? Tal vez si no es de Toriel. Chara, otra vez, ¿por qué manipulas a esos tipos? Sin. Sin. Si ni casi daño me han hecho. No, es el segundo intento. ¡Ay, no manches! No, esto sí me va a hacer mucho daño. Y, y, y, y 8 de vida. Y otra vez. Gané al segundo intento. Bueno chicos, aquí termina el video. Sé que el video fue un poco corto, pero la verdad estuve mucho tiempo aquí. Y bueno, suscríbete si no es estás... activa la campanita para no perderte ninguno de estos videos. Y entonces, diré mi frase de despedida. ¡Adiós!